Buenos días. Aquí estamos en un mundo donde la necesidad para transformación de nuestra relación con la Tierra se ha hecho cada vez más obvia. Y con el calentamiento global en un punto totalmente no negable donde eh, lo que hemos estado diciendo desde hace años, que, que esto sí es, es la crisis más eh, grande, más universal y más urgente que tenemos en, este, en esta época. Eh, y seguimos con esta pregunta, ¿cómo es que si tenemos esta información, no cambiamos? ¿Cómo es que como Greta Gard, lo pregunta cómo es que nos está hablando de esto todo el tiempo, como en, en todos los medios, en toda la televisión, en todas las noticias. Y ahora sí se habla un poquito más, pero los cambios necesarios en nuestro modo de vivir, nuestro modo de relacionarnos con los recursos materiales naturales que hay, eh, sigue un gran pendiente que tenemos. Y aquí creo que todo lo que hemos estado haciendo en estas sesiones previas y lo que el budismo nos anima a hacer es de pasar por los pasos necesarios para que comprensión se convierte en acción. Y aquí eh, podemos identificar una fase intermedia por la cual necesitamos pasar para que estemos transformando, estemos realmente actuando de manera congruente con una nueva perspectiva que descubrimos. Y esta fase intermedia es una fase de sentir. Primero comprendemos que estamos interconectados, que lo que hacemos tiene un impacto en el medio ambiente, que la tierra está dolida por lo que le hemos hecho, que no solo eh, podemos eh, recibir, sino también estamos dando y afectando al, al clima. Toda esta comprensión que hemos ido desarrollando tiene que ser sentido. Lo tenemos que, que, que, que tener en los huesos. Esta, este conocimiento tiene que nacer dentro de nosotros de forma afectiva que impulsa acción. Y podemos hablar de, de fases de, de comprender la interconexión profunda, sentirnos profundamente interconectados, y de ahí fluye muy naturalmente otra manera de interactuar. Otra manera de posicionarnos y de, de, de relacionarnos. Y para esta fase realmente se trata de vivir la conexión desde adentro. Sentir la conexión interna que tenemos con todo lo que nos rodea. Y quiero proponer una práctica budista específica que podemos usar justamente para fomentar esta experiencia interna de nuestra conexión con la naturaleza, de poder realmente empatizar, de realmente vivir la conexión. Y esta es una práctica donde eh, conscientemente eh, reconocemos o sentimos nuestra conexión, activamos toda la empatía que podemos y después nos ponemos en el lugar de la naturaleza y, e intercambiamos. Es una manera consciente de trabajar con la dinámica que continuamente está llevando a cabo. Estamos conectados y estamos interconectados pero de esta forma lo hacemos consciente para tener cierto efecto y esta práctica que en el budismo tibetano eh, se llama tonglen tonglen eh, es una práctica que vamos a hacer de forma modificada donde empezamos eh, usando nuestro pensamiento poético la, la parte en nosotros que ve o, o experimenta más allá del idioma, aunque seguimos dentro de, de palabras, sino que reconoce una realidad o una experiencia más allá de palabras. Que claro, no nos queda otro, tenemos que usar palabras para expresar, pero con esta conciencia de que, estamos llevando a, a la sociedad o la experiencia humana algo que, que lo transiente. Y con esta, esta, este modo de, de funcionar poético eh, podemos eh, hacerlo en, en formas eh, cotidianas y regulares y estas serán las tareas para esta semana y todas las demás semanas que, que quieren hacerlo. Y la tarea es de salir de la casa y estar en algún medio ambiente eh, natural, no hecho por construcción humana. Y buscando lo que haya, eh, hacemos un ejercicio mental donde reconocemos y conectamos con eh, lo que hay en nosotros que no es separable de lo que estamos observando. Y para hacerlo más conciso, si salimos y, y, vamos, y encontramos un arroyo, una riachuelo, un riachuelo, podemos quedarnos contemplando el agua y lo hacemos reconociendo que nosotros no somos ajenos a este riachuelo. No estamos... no somos diferentes. Y ahí podemos buscar y en cualquier, cualquier configuración natural o fenómeno natural que estamos observando, aquí tenemos espacio para nuestra creatividad de ver... Como, ¿qué hay en mí que, que sabe esto? ¿qué es esto? ¿Mm? y con un arroyo, un riachuelo podemos sentir que, que, que, que nuestras venas ¿no? el, el líquido, ¿no? este líquido vital cursa por nuestras venas como el agua que está pasando por la riachuela y sentir cuánto de nosotros es agua es agua en movimiento, es agua con alguna misión que va en alguna dirección y no va hacia atrás, sigue en su dirección, ¿no? sigue ¿no? por los impulsos que hay, por toda la armonía que hay con su ecosistema, pasa por cierta vía ¿no? y, y, y, y sigue cursando y lleva vida ¿No? y podemos sentirnos y sentir que, que yo soy esta riachuela no somos ajenos ¿No? y sentir y contemplar esto y sentir la riachuela que eres ¿No? sentir ¿no? La, ¿no? El, el, el impulso de movimiento vital fluido que somos si es eh, una, un árbol no tú puedes quedar ahí y contemplar que, que, que no es lo que nuestro la configuración de nuestro cuerpo muy claramente evolucionó en el mismo mundo que un árbol que los dos tenemos nuestros, ¿no? nuestra gran columna central que nos mantiene así, pero que es flexible, que está construido de manera que puede no responder a lo que está pasando, ¿no? que se puede inclinar de ser necesario y regresar de ser necesario, ¿no? que adentro está llevando algo importante y afuera tiene su piel tal como nosotros lo tenemos y tenemos ¿no? tal como un árbol tenemos las ramas y podemos hacer el ejercicio extendiendo los brazos y moviéndonos ¿no? y sintiendo como el árbol en el viento y como el árbol ¿no? que, que tiene toda la vida, todos los pájaros que van aterrizando y los sostiene y sigue ahí. ¿no? Y, y conectar con las cualidades que vemos en un árbol y reconocer que nosotros somos árboles también. ¿no? Está lloranzo de tener raíces, ¿no? de, de, de ser un bosque, de ser una comunidad. ¿no? El modo de comunicar. ¿no? Los, sabemos que los árboles están comunicando a través de su modo de comunicar, ¿no? que son lo, los químicos, ¿no? en vez de sonido es olor. ¿no? Todo lo que sabes, sabemos, lo usas y sientes, yo, yo soy este árbol, este árbol y yo. No somos agentes. ¿No? Puedes hacerlo con una piedra o ¿no? la tierra. ¿Cuánto dentro de mí también es sólido? Yo también tengo solidez, tengo peso. ¿no? Y puedes sentarte y sentir el peso de tu cuerpo. ¿No? Que la tierra te sostiene como sostiene la piedra. Desde el punto de vista de la tierra, no hay diferencia. Si estamos sentados en un lugar como una piedra para la tierra, ¿no? somos dos cosas de peso, de sustancia a sostener. ¿No? Si es una montaña, tú te sientes y piensas, ¿cómo soy yo como una montaña? ¿Cómo conecto con las cualidades de montaña que percibo? Y estos son, ¿no? son experimentos que podemos hacer. Donde quiera que estemos, creativamente contemplamos y sentimos dentro de nosotros los elementos que componen la tierra. ¿no? El fuego, el calor, el viento, el aire. El agua, ¿no? lo fluido, lo que es sólido. ¿no? Todos, todo, todo que ha, se ha evolucionado en este planeta ha ido evolucionando como una respuesta a todo lo demás. ¿no? Y lo que en este momento existe, existe porque todo lo demás ha existido. ¿no? El tipo de organismo que somos ha sido una respuesta a los or otros organismos y otras plantas y otros elementos que hay en este planeta. Y cuando contemplamos esta perspectiva de que realmente hemos ido a lo largo de toda la historia evolucionaria respondiendo ¿No? y nosotros responden y después el ambiente responde a nosotros y vamos ¿no? en este diálogo sin palabras milenario, milenario. ¿Sí? y este proceso continúa, seguimos en diálogo, ¿No? seguimos respondiendo y el mundo sigue respondiendo a nosotros. Así que nuestra tarea aquí es de entrar en contacto, hacernos conscientes del diálogo y dialogar conscientemente. Y como un ejercicio estamos realmente queriendo conectar de tal modo que podemos reconocer que no hay dos. No, no hay yo y, este, y la naturaleza. Formamos realmente parte de algo íntimamente integrado. Y cuando nos sentamos y hacemos este experimento de sentir como yo y la piedra, yo, yo y la planta, yo y un pájaro, yo y un río, eh, somos tan, tan conectados, que realmente yo soy también una planta. Yo también soy un árbol. Perdón. Respondimos a algo que hay en el medio ambiente, aun si no lo detectamos. Estamos en este diálogo continuo. ¿no? Y cuando podemos morar en una experiencia de empatía, de conexión, entonces el siguiente paso es de reconocer que, que está dolida. Los ríos de este planeta, los árboles de este planeta, la tierra, está dolida. Está sufriendo. Y tal como nosotros los seres humanos procuramos con todo lo que somos tener condiciones para florecer. Procuramos florecer y crecer y estar bien y tener condiciones de estar bien. Y los árboles luchan por estar bien. Buscan camino. Buscan camino para... Recibir más sol, buscan camino en la tierra para poner sus raíces y, y recibir lo que necesitan. Un río también, en los aguas de un río siguen queriendo fluir hacia adelante y tienen que lidiar con sedimento y, y con basura y con desvíos y con explotación, pero sigue queriendo avanzar. Todas las plantas están no, tienen esta sed de vivir que compartimos con ellos y sabemos que en este momento muchas de las condiciones propicias para vida, para florecimiento del, de la naturaleza y de todos los seres no son muy buenas. Las condiciones no son excelentes. No, hay mucho que, que, que genera dolor en este sentido, que impide florecimiento, que frustra o bloquea o interrumpe. Y contemplando esta situación que todos estamos afrontando a la misma vez y activamos esta sensación de conexión y empezamos a dialogar conscientemente. Sentimos, y los pasos son estos como, primero, reconocer que no somos distintos o ajenos o alejados. Reconocer que está dolido. ¿No? Conectar a través de la empatía. Y después entramos en un diálogo donde decimos que yo sé que sufres. Y yo quisiera ofrecerte todas las condiciones que yo tenga para florecer para que tú lo tengas, para que tú río, para que ustedes los árboles, el bosque, para que el aire sea prístino. Y hacemos un tipo de, de plegaria, pero no estamos pidiendo a nadie de hacer nada. Estamos ofreciendo todo lo bueno que nosotros tenemos y hemos disfrutado y disfrutaremos y que sea este río que disfrute de condiciones excelentes y que sea yo quien cargue su dolor. Y este es un ejercicio muy poderoso que nos permite realmente establecer una conexión que añoramos. Somos, somos naturaleza. Añoramos saberlo y vivir como, como los seres que somos, pero conscientes, conscientes de la conexión. Así que entramos en este diálogo, que yo te voy a cuidar, yo te voy a cuidar, yo ofrezco mi felicidad ¿Mm? y conscientemente les ofrecemos su felicidad, nuestra felicidad, que sea suya y este ejercicio lo vamos a tener como una eh, meditación guiada para esta sesión y que pueden continuar haciendo como quieran, cuando quieran pero estos son modos de hacerlo uno mismo como en meditaciones relámpagas donde ¿no? te encuentras en un lugar ¿no? hermoso y, y algo en ti se abre y empiezas a, a expresar, a comunicar y puedes comunicar sin palabras abriendo el corazón apreciando, agradeciendo sencillamente, sencillamente haciéndote presente ¿no? conectar de la forma que sé y cuando te sientes muy muy vinculado vinculada entonces contempla lo dolido que es el planeta y ahí empiezas a ofrecer tu felicidad ¿no? y si lo haces de esta forma un poquito estructurada o lo tomas como una actitud para la vida, de, de cultivar esta habilidad de sentir lo conectado que somos, esto es el paso que nos permite entonces contemplar cómo quiero vivir. Quiero vivir de forma que refleja lo que soy y lo que este mundo es para mí y ahí cuando empezamos a contemplar que okay, yo quiero ser quien cuida, yo quiero ser una condición para la felicidad de, de, de los árboles, quiero ser una condición para que los ríos corren prístinos. Quiero ser una condición para que el aire sea fresco, puro, limpio. Cuando empezamos a sentir este, este anhelo, esta añoranza o, o, o deseo de ser una condición para el florecimiento del planeta, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y aquí... Cuando contemplamos esta pregunta desde este espacio de añoranza, de poder cuidar, las respuestas surgen por sí solas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer? ¿No? Y así cuando vives, vives llena de esta añoranza, pasas en, en, en una calle y recoges basura sin... Sin sentirte muy como orgulloso o... Es muy natural que, que, que, que, que quieres quitarle ¿no? la, la plástica al bosque. Lo quieres hacer naturalmente. Sin entrar en esto, ah, que veo, la gente pasó por aquí, tiró su basura, etc. No, ah, deja cuidarte, yo te quiero cuidar, déjame cuidarte. Y así lo que la acción que hacemos a favor del medio ambiente será acción de amor. ¿No? Y cuando actuamos de amor, nuestro amor expande, prospera. ¿No? Y actuar desde amor es una acción que queremos hacer. ¿No? Y además lo podemos sostener porque no no está impregnado con, con juicios y, y aversión o hasta odio para las corporaciones multinacionales y la gente no apática y, y inconsciente, etc. No vamos por este lado. Vamos por el lado de querer cuidar. Querer cuidar en este nivel muy práctico, muy personal. Querer cuidar en un plano un poquito más eh, grande que queremos ¿no? tomar como pasos para sembrar más árboles estamos pensando ¿qué podríamos hacer para, para hacer una fuerza que, que, que disminuye todo lo que está pasando? ¿cómo son nuestros patrones de consumo? ¿No? una cosa muy impactante que podemos hacer que realmente si todos haríamos si todo el planeta haría el mundo de un día para el otro cambiaría bueno de un mes para el otro cambiaría y esto es dejar de consumir productos naturales, perdón productos animales ¿no? empezando con su carne ¿no? todo yo creo que ya tiene mucha información sobre cuánto del agua, cuánto de la tierra está dedicada a sembrar plantas que dan a los animales a comer y después matamos a los animales. Y aun si la empatía para los animales no es suficiente para contemplar este paso, el uso, el, el sobreuso de recursos naturales para criar animales, para matarlos, para comerlos diez veces más que sembrar en la misma tierra con la misma, el mismo agua la misma agua y comer vegetariano y un siguiente paso sería Vegano. Estas son acciones que podemos hacer por amor, queriendo que, que el, el agua siga, siga prístino, que no lo sobreusemos, que no quedemos con desiertos, ¿no? que las gasas ¿no? del ganado no estén contaminando la atmósfera compartida. Y de ahí, cuando estamos actuando desde amor, ¿no? vamos a observar que somos muchos que queremos cuidar este planeta. Y hay muchas formas de hacerlo. Todos desde donde estamos tenemos modos de hacerlo. Y lo podemos hacer. Porque estamos coevolucionando. Nosotros estamos respondiendo al ecosistema y el ecosistema está respondiendo a nosotros. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene algún impacto. Y esta es una de las lecciones fundamentales de la interdependencia. ¿Mm? Y aquí estamos eh, llegando a un punto clave que es todos somos ambientalistas. Todos somos activistas en el sentido que nuestras acciones están impactando al medio ambiente y también nuestras acciones están impactando a ¿no? temas de género. ¿no? Cuando contemplamos en el ámbito de acción eh, ambiental o ambientalista, entonces podemos ver que nuestros movimientos, cómo viajamos, cuánto viajamos, cómo usamos electricidad, qué compramos y qué no compramos, casi todo lo que hacemos es una acción que impacta al medio ambiente y por lo tanto todos somos ambientalistas. Somos ambientalistas cuyas acciones dañan al medio ambiente o benefician. ¿No? Somos mejores o peores. ¿No? Tal como todos hemos anhelado ser felices y prosperar, pero muchas veces no sabemos hacerlo. Tomamos decisiones que no nos ayudan a prosperar y nos generan sufrimiento no porque quisimos sufrir y no prosperar sino porque no, no supimos ¿no? Y, y, y, y la evolución es igual hacemos experimentos y algunos experimentos fallan ¿no? pero nosotros somos conscientes tenemos conciencia podemos aprender mucho más rápido de nuestros errores cuando los vemos ¿no? y tomamos nota y cambiamos de ruta. Y esto es un momento de darnos cuenta que aunque hemos continuamente formado parte del ecosistema y continuamente la hemos lo hemos estado impactando, ahora al hacerlo consciente podemos hacer muchos cambios por el bien. Y esto es un momento de decir, ok, yo sí soy un ambientalista y siempre lo he sido. Y todos lo somos, pero más o menos conscientes de lo que estamos haciendo. Y tomar conciencia de lo que estamos haciendo nos, nos pone mucho, mucho poder. El poder de la inteligencia, el poder del discernimiento. Donde vemos esta causa genera este resultado. No, no quiero este resultado, quiero otro, quiero otro resultado. Así que genero o creo otra causa, ¿no? sabiendo que por la interconexión, todo finalmente es una condición para todo. Y cuando nos damos esta, eh, esta tarea de reconocer que eh, lo que somos no es algo ajeno, a esta naturaleza tan hermosa. Esto nos puede permitir apreciar y valorar y, y amar más a la naturaleza de una manera que podemos amarnos más a nosotros mismos. Somos parte de esto, una parte también dormida y confundida, pero con este mismo anhelo de prosperar, con la inteligencia de, de finalmente hacer buenos experimentos y, y, y poder hacerlo como un diálogo consciente. Así que sin entrar en muchos detalles de qué hacer y qué no hacer, eh, estoy eh, encomendando y pasando el bastón de la acción a cada uno de ustedes desde donde quiera que estén con la confianza que cuando la acción nace desde una sensación de cariño, de, de, de intimidad, de cercanía con el ecosistema, con los árboles, con la naturaleza, esta acción tendrá un muy largo alcance y podemos ir abriendo nuestra conciencia, abriendo nuestra mente y abri abriendo el horizonte de nuestras aspiraciones. Tener aspiraciones que van más allá de la, de la corteza de nuestro cuerpo. ¿No? Tener aspiraciones que reflejan la grandeza de lo que somos y de lo que es este mundo. Tener aspiraciones de muy largo alcance para todas las generaciones futuras que en cierto sentido están presentes ahora mismo. Y lo que hacemos ahora mismo será presente para todas estas generaciones futuras. Así que cuando actuamos eh, desde este reconocimiento no solo intelectual de la interconexión o la interdependencia, sino una interconexión que vivimos en un nivel también afectivo. En realidad, esta, este elemento de lo afecto hace que nuestras acciones tienen mucho más poder. Siempre cuidando que esta parte afectiva va en la dirección del amor. Porque amor es conexión. Y que no vaya en la dirección de aversión o de odio, de enojo, que va en la dirección de desconexión. Así que cuando empezamos a querer trabajar al fondo en eh, temas ambientales, ¿sí? aprender sobre la ciencia obviamente es una herramienta potente, pero también trabajar con nuestra, nuestro propio mundo interno afectivo de aprender a actuar cada vez más a través de cariño, de compasión, de amor y cada vez menos a través de celos y envidia y competencia y aversión, que sabemos que este complejo de emociones forma parte integral del problema este modo de relacionarnos desconectado, yo contra el otro, en ¿no? competencia. ¿no? que es, Esto forma parte del paradigma que nos urge dejar atrás. Mientras la invitación que tenemos cuando reconocemos lo que es un ecosistema, lo que es el medio ambiente, es puro intercambio. Es puro diálogo sin palabras. Es pura interdependencia, intercambio e interconexión. Y la experiencia afectiva de este modo de reconocer ser que somos es esta experiencia de compasión y de amor. Y la... Tenemos este trabajo de ap aprendizaje o estudio intelectual de qué es, que hace que el clima se ha cambiado de esta manera, qué podemos hacer específico, entrar en el estudio científico, ¿no? donde la ciencia es una aliada muy, muy importante. Este trabajo en, en, en nuestro modo de relacionarnos, que es mucho más adentro que sí es más en un plano afectivo, emocional o psicológico y finalmente cuando empezamos a vivir una vida donde sabemos que estamos cuidándonos mutuamente, donde sabemos que los árboles, las plantas están impregnadas con la misma vida que nosotros, esta misma fuerza que añora prosperar, ¿No? que todo esto es amor, el anhelo ¿no? de ser una condición para que otros prosperen y prosperar uno mismo a través de las conexiones. Y cuando vamos en esta, en esta dirección que he llamado pensamiento poético, pero igual lo llamamos con su verdadero nombre, que es espiritualidad. Y cuando vivimos nuestra conexión con el medio ambiente de esta forma, de profunda conexión, estamos conectando con nuestro ser completo, y este ser completo no somos nosotros, es todo. Así que cuando actuamos, actuemos con amor. Y así nos estaremos cuidando todos y todo continuamente. Te invito, y me invito también.